Os cubro la espalda, recordando. Encontrémoslos a todos. Irán donde yo les diga. Este es vuestro campeón. Sí, será mejor que corras. Dale un poco de emoción. Soy la líder de salto. Es todo un honor. El último grupo de leyendas que... Confiado, en blanco en el... mejor que aterricemos por aquí. La, la de vista forma. desde aquí arriba es espectacular. Vamos por ahí. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 1. Ronda. Bien. Estamos dentro. Primera sangre. Primera eliminación. Por suerte, no es de los nuestros. Por ahí. Entendido. Se ha proclamado una nueva parca. Hay una nueva parca. Vamos aquí. Ale. Tenemos que ir aquí. a Entendido. Cancela eso. Campeón. Campeón eliminado. Campeón eliminado. Sí, genial. Formamos un gran equipo. ¡Vayamos por ahí! ¡Instalando vallas! Si alguien pasa por aquí, lo sabremos. Aquí veo munición de francotirador. No ¡Amenaza cerca! ¡Granada de Ternita lanzada! No estamos solos. Mirad aquí. Una valla, una valla, valla, valla, valla. Vamos, José. Hale. Que se haga el silencio. Va a tormentas. Ahora hay que colocarlo detrás de casa, la... Estamos pues colocando una valla. Y dejaremos que la valla se Si alguien cruza la valla, le sabemos. Me curaré de mis heridas. Eliminado el último. ¡Gedia! Me estoy curando. Recargando mis escudos. Necesito munición pesada. Aquí hay munición pesada. Instalando una valla. Circuito cerrado. Aquí hay munición pesada. No estamos solos. Mirad aquí. Aquí hay una llave de cámara Recogerla no es una mala elección No estamos solos Mirad aquí Necesito escudos Aquí hay una pila para escudo Recargando mis escudos Colocando vallas. Si alguien pasa por aquí, lo sabremos. Vallando. Valla desplegada. La valla está completa. Tenemos que ir aquí Atención, granada. Me están disparando. Instalando vallas. Si alguien pasa por aquí. 10 segundos. El anillo está cerca. Atención, el anillo se está cerrando. Escuchad, el anillo se mueve. Necesito salud. Atención, Necesito escudos. De Llega un pack de supervivencia. Tenemos que ir aquí. Vale. Vamos aquí. Ale. Aquí sí. hay munición pesada. Ven aquí. Tengo un momento a curarme. Voy por aquí. Ronda 3. Envía la vuelta atrás de la niña. Seguid el túnel. Me estoy curando. Y ah, cursé del cielo. Vamos por aquí. He colocado el <tose> Vez me han derribado a mí. Escuchad, vayamos aquí. Me han derribado. Me estoy curando. Es solo un rasguño. Un momento. Por aquí. Vamos. Desplegando escudo. Te curaré. Mis se han vuelto a activarse. Gracias. Me estoy curando. Me curé de mis heridas. Me estoy curando. Drone médico, por si lo necesitáis. Me estoy curando. Otros pelotones han estado ahí antes que nosotros. Necesito escudos. Anillo cerca. Un minuto para que se cierre. Aquí hay una pila para escudo. Necesito salud. Curándome. Nancy. Pero estoy vigilando. 45 segundos hasta que se cierre el anillo. Vayamos por ahí. Recibido. se cierre el Allí anillo. hay un enemigo. Vamos aquí. Ale. El anillo está a la vuelta de la esquina. Quedan diez. Vayamos por ahí. Vamos aquí, ale Llega un pack de supervivencia Vamos aquí, ale Empieza la cuenta atrás del anillo. Allí hay un par de supervivencia. No estamos solos. Mirad aquí. Vayando. Tenemos que ir aquí. Vaya en posición. se dormido. Que se haga el silencio. Contactando no estamos solos. con el enemigo. Mirad aquí. Vaya colocada. No estamos solos. Mirad aquí. Vaya en posición. Jugando con Vaya. Circuito cerrado. Cuando vayas, circuito cerrado. Dos segundos para que se cierre el anillo. Estamos muy cerca. Lanzando una granada. Exploremos por aquí. Solo quedamos pero Tenemos miedo. No estamos, estamos solos. Mirad aquí. Nueva parca. Me aseguraré de que nos sigue. ¡Lanzando una granada! ¡Recargando mis equipos. Ay, que se mueve. ¡Vamos! Lo diseñé para infligir daños a los que se queden fuera. Tenemos que ir aquí. ¡Vayamos! Si alguien cruza la valla, lo sabremos. Respecto, Tenemos que ir aquí Y hay un blanco. Jugando con vallas. Circuito cerrado. Atentos. Estoy solicitando un pack Puede de la. Puede que ira. haya algo bueno por aquí. La no